Buenas noches, como cada lunes traemos nuestra sección de odontología, hoy con un tema sumamente importante y con una invitada muy especial, la doctora Anaida Javier, quien ella es egresada de la Universidad Católica de Santo Domingo en el área de rehabilitación. Hoy vamos a estar hablando acerca de lo que son prótesis sobre, sobre implantes dentales, un tema bastante interesante en estos tiempos, ya que nuestros pacientes, pues cada día vemos más en consulta la... La curiosidad, ¿eh? la parte de que el paciente quiere rehabilitarse con lo que son implantes dentales. Entonces, ¿qué son los implantes dentales, doctora? Bienvenida. Hola, hola, buenas noches. Un placer estar aquí hoy con usted. Eh, bueno, los implantes dentales no son más que una, unos tornillos de titanio que vienen para sustituir o reemplazar eh, la parte de las raíces de, de una zona de dentura. O sea, para posteriormente entonces colocar una corona que es la, lo que el paciente sí ve, que es la parte coronaria, sí. parte del diente. Perfectamente. Tenemos comprendido y, y ya hay muchos pacientes que vienen con esta idea a lo que es nuestra consulta, que los implantes dentales tienen una particularidad. Primero se hace una cirugía en donde estos se colocan y muchas veces en una segunda cita pues podemos eh, colocar lo que son las prótesis dentales, o sea, lo que el paciente eh, ve y lo que reconoce como una corona. ¿Cómo sucede este, este proceso? ¿Cuál es el procedimiento en que, en que se realiza? Bueno, mira. Lo que pasa es que primero tenemos que saber el tiempo que vamos a durar para colocar la corona. Hay una, un tiempo que es inmediato, que es donde el paciente ese día se va con dientes. O, sea, o sea, es posible sea, hacer una cirugía y que el paciente de una vez se vaya con dientes sí, en la misma cita. Sí, pero necesitamos factores que contribuyan a esto. ¿Como o sea, por ejemplo? como cual. Debe tener una estabilidad primaria, o sea, el implante debe quedar con mucha resistencia para aguantar esa, esa estructura que nosotros vamos a colocar inmediatamente. Eso es lo primero. Entonces, también hay otra parte que me preguntabas que la otra fase sería de 4 a 6 meses, que según la literatura es el tiempo que se debe esperar. Entonces, para colocar entonces, la parte definitiva que sería corona. En ese transcurso, el paciente se le coloca una prótesis provisional. Esa prótesis provisional... Eh, Puede ser fija o puede ser removible. Eso va a depender de la necesidad que tengamos en, en, en, del paciente. O sea, si el paciente tiene estructura, si no tiene, entonces ahí vemos la planificación de cuál de las dos prótesis utilizaríamos en el momento. Pero el paciente no se queda sin dientes. El paciente se va con dientes así sea provisionales. Porque nosotros no podemos dejar, imagínate, un paciente joven con ausencia de un central, dejarlo enviarlo a casa sin que sea un diente provisional. Uno se puede cargar en una fase y otro no se puede cargar, pero se le coloca algo provisional. Perfectamente. Entendemos que, bueno, de las tres prótesis que generalmente nosotros manejamos, que son las prótesis removibles, que estas son las que se hacen en menor tiempo relativamente, uh -huh. también tenemos prótesis fijas, que son las que se fijan sobre los dientes, uh -huh. y en un tercer lugar tenemos los implantes. Es regularmente donde hay una, una mayor cantidad de espera para el paciente, aunque el paciente esté con provisionales. Ahora bien, la espera, eh, ¿vale la pena? Explique cuáles son las ventajas que podemos tener con este tratamiento. ¿Cuál es la diferencia de hacer una prótesis fija o colocar implantes dentales? Bueno, mira, eh, con los años ha venido el, el tema de que han surgido los implantes dentales para utilizar dientes fijos y dientes unitarios. Hay casos en los cuales nosotros eh, tenemos la necesidad de un paciente de remover un, una estructura fija, un puente, y ya no, no quieren tener sus dientes unidos, bueno, pues recurren a la consulta para entonces individualizar los dientes. No en todos los casos se puede hacer, porque eso va a depender de, de, de, de las condiciones del paciente, si se puede realizar o no. Hay casos donde por estructuras anatómicas que tenemos, como en el nervio dentario inferior, en la mandíbula, que no tenemos longitud para colocar un, un implante, bueno, pues ahí ya no se puede entonces remover eh, el puente. Tiene que seguir el paciente utilizando puente, porque ya se tendría que someter a procedimientos un poquito más complejos y, y muchas veces no, no se puede. En la parte superior tenemos lo que se llaman los senos maxilares, entonces, cuando hay una neumatización de ese seno maxilar, entonces el paciente tiene que recurrir, a hacerse una elevación sin usar, colocar hueso dentro de ahí, okay. esperar un tiempo de 6 a 8 meses y luego colocar los implantes. Entonces, ya eso va a depender mucho de, del tiempo del paciente, del paciente si puede o no. Entonces, que se puedan colocar... Siempre se puede colocar, siempre donde tengamos hueso. Si no tenemos hueso, bueno, pues no podemos colocar implante y por ende no podemos colocar prótesis posteriores. No en todos los casos se puede también individualizar los dientes por una disposición de espacio. Ok, es un poquito complejo, pero yo entiendo que el paciente que esté interesado, yendo a una consulta, haciéndose una evaluación y claro, asistiendo con... Eh, odontólogos que, que tengan esta especialización, pues aumentan lo que son sus posibilidades de poder colocarse implantes dentales. Eh, algo interesante es que usted ahora mismo se encuentra trabajando en, una, en un instituto donde puede dar clases, donde ven pacientes, aparte de eso tiene su consulta privada. Eh, La cantidad de pacientes que van en busca de los implantes, ¿es una cantidad considerable? ¿Qué, qué tanto usted entiende que, que esto a futuro va aumentando? Bueno, es que los pacientes, tanto en consulta privada como en consulta pública, los pacientes van por una necesidad, una necesidad de reponer. Cuando un paciente tiene ausencia de un diente, pues entonces tiene la necesidad de reponerlo. Y ya, como ya los pacientes van leído a tu consulta, fácilmente tú te encuentras con un paciente que te dice lo que se quiere realizar. Bueno, yo me quiero realizar un implante. Entonces, con esa necesidad de reponer un, un diente perdido, entonces, tú le das la primera, de primera intención, tú le hablas de los implantes dentales porque un paciente que, que tenga ausencia de un diente, tú dices, bueno, eh, si hacemos otro plan de tratamiento que sería otro, dos coronas, eh, un puente de tres piezas, pues tendrías que desgastar dos dientes que ya tienen estructuras que, son, que están bien, que no necesitan desgaste. Entonces, por eso se utiliza uno poder eh, reemplazar esa pieza con un implante porque posteriormente le colocas una corona y eso es una sola estructura en la cual tú vas a trabajar, que es donde el paciente tiene la, la zona de déntula. Sí es bueno saber que no va a depender de, de si el paciente va a consulta privada o a consulta pública o, a, o intermedia. El paciente va por la necesidad. Ya luego entonces uno hace un acuerdo de, de, del tema de presupuesto porque los implantes dentales eh, tienen un costo y entonces ya el paciente decide si se lo va a realizar o no. Pero siempre van con la necesidad de reponer. Uno le busca la forma y la vuelta de, de que ellos salgan con un, con un diente eh, fijo. Que esa es la idea. Eh, que esa es la idea. Que el paciente pueda reponer lo que lo perdido. Una preguntita, ya un paciente que llega a consulta, que ya se ha colocado su implante, que ya ha pasado el tiempo suficiente para que ese implante se pueda integrar, o sea que ya esté fuerte en el hueso y pueda recibir una prótesis, ¿qué tiempo toma a partir de ahí la, la, la realización de la prótesis dental? Ya que el paciente se vea con su corona, que la, el paciente se vea con su diente. Bueno, es que lo primero que va el factor, si el paciente llega a la consulta sin el implante, entonces, colocamos el implante, esperamos un tiempo de osointegración, que debe, o sea, donde el hueso se, se endurece con el implante, dice, esto es me pertenece, se pone duro, como dice. Entonces, eh, cuando pasa ese proceso de osointegración, que debe ser de cuatro a seis meses, posteriormente debe colocarse la corona. Esa corona, eh, estamos hablando que tarda un mes en lo que se realiza del laboratorio, o sea que un proceso completo entre la colocación del implante y la corona más o menos es entre seis a siete meses. Perfecto. Ya una última pregunta, porque tenemos eh, corto el tiempo, uh -huh. eh, el mantenimiento. Entiendo que eso es algo sumamente importante. Muchos uh -huh. pacientes llegan a la consulta entendiendo que porque se coloca un implante dental y porque se hayan rehabilitado, ya no tienen que volver por allí. O sea que ya todo está resuelto. ¿Cuál debe ser el mantenimiento que lleven estos pacientes? Bueno, el mantenimiento que tiene que ser es que cuando nosotros tenemos dientes naturales, nosotros tenemos que recurrir a hacer una limpieza cada seis meses. Entonces en implantología pasa igual, luego de nosotros colocar una corona tenemos entonces que re regresar al odontólogo a hacer lo que se llama mantenimiento tanto radiográfico como con profilaxis, limpieza o mantenimiento alrededor de la zona del implante y de los dientes remanentes del paciente. Entonces cada seis meses, como mucho ocho meses debe el paciente ir a consulta, hacerse mantenimiento y controles radiográficos para verificar que la pérdida ósea alrededor del no, implante se mantenga igual. Entonces, ¿por qué? Porque con el, nosotros no tenemos un control de, de, de la higiene del paciente. Entonces, si no tenemos ese control, eso es una manera de monitorear la higiene del paciente, yendo cada cierto tiempo a consulta. Perfectamente, doctora. Un placer el tenerla hoy por aquí. Espero que se vuelva a repetir y que nos pueda traer pues, esos tips que son tan importantes para nuestros pacientes y que le pueden servir de, tan, de tanta ayuda. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la invitación.